El próximo 14 de diciembre de este año, del 2020, tendremos en Chile y Argentina un eclipse total de sol. Es un evento maravilloso e imperdible, un momento en que la luna tapa al sol y el día se vuelve noche, revelando la majestuosa corona solar. Es bastante difícil de describir la emoción y el asombro que genera esta alineación cósmica, por lo que debes verla con tus propios ojos. Debido a lo peligroso que es mirar el sol a simple vista, es fundamental que utilices lentes especiales, ya que bloquean un 99% de la luz que viene del sol, reduciendo en un millón de veces la luz que llega a tus ojos, y además poseen filtros ultravioleta. El único momento en que no necesitas protección es durante la totalidad pero en las fases previas y posteriores necesitas lentes especiales o bien algún tipo de proyección solar que te permita ver el eclipse de manera segura. Y eso es lo que haremos hoy. Crearemos este visor solar que es bastante simple, pero que protegerá tu vista. Nuestro ojo es un instrumento óptico bastante avanzado que permite enfocar la luz en unas células fotosensibles que luego llevarán la información a nuestro cerebro. El lente de nuestro ojo se llama cristalino y actúa como una especie de lupa, concentrando y enfocando la luz en la retina, y me imagino que todos hemos jugado alguna vez con una lupa y hemos quemado papeles. Espero que a nadie se le ocurra quemar hormigas, no sean malvados. Y ese mismo efecto sucederá en nuestro ojo. La luz que concentra el cristalino, literalmente, te va a quemar la retina. Y es peor aún, porque no miras fijamente a un solo lugar, por lo tanto te vas a quemar distintos lugares en la retina, provocando la muerte de esas células. Entonces, si miras al sol a simple vista, tendrás varios sectores de tu retina totalmente quemados y tendrás manchas blancas por el resto de tu vida. El problema es que no tenemos receptores de dolor en la retina, por lo tanto, no hay forma que te des cuenta del tremendo daño que te estás provocando. Y ahora, la pregunta que recibo muchas veces. ¿Qué pasa si es que parte del sol está tapada? ¿Se producirá el mismo daño? Sí se produce de igual manera. La luz del sol es tan intensa que aunque le quede solamente un 1%, el daño a tu visión será exactamente igual. Por eso, jamás debes mirar el sol a simple vista, con o sin eclipse. Bueno, eso suponiendo que te importa tu vista. El único momento seguro para ver el sol sin protección es cuando está totalmente tapado por la luna y el único brillo que recibimos es el de la corona solar y su brillo es similar al de la luna llena. Apenas termina la totalidad, tienes que dejar de mirar el sol. Y eso lo sabrás porque se produce un brillo muy hermoso llamado anillo de diamante. Ah, ahí está, ahí está, se acaba la totalidad. <risa> <risa> ¡Ahora! Y antes de armar el visor, quiero agradecerle a 3M por auspiciar este video y por su interés en fomentar la ciencia, la curiosidad y el pensamiento crítico, especialmente en las nuevas generaciones. Te invito además a que conozcas su nueva plataforma Ciencia en Casa, orientada a padres, profesores y estudiantes, donde encontrarás múltiples experimentos para realizar en tu hogar y acercarte al maravilloso mundo de la ciencia. Te dejaré en la descripción el enlace, gracias nuevamente a 3M, ciencia aplicada a la vida. El visor tiene tres partes, la primera, el lugar donde podrás ver, donde pones tu ojo, un papel aluminio con un pequeño agujero por donde entrará la luz del sol y adentro un papel blanco que actuará como una pantalla. Y bueno, aquí tengo todos los materiales que vamos a utilizar. Lo más importante es la caja. En este caso puede ser una caja de zapatos o, por ejemplo, yo aquí tengo una caja de una encomienda que me llegó. Mientras más larga sea la caja, más grande se proyectará el sol. También me vamos a necesitar papel blanco, papel de aluminio, tijeras, corta cartón, cáter o similar, pegamento, cinta adhesiva de algún tipo y una aguja, alfiler o algo similar. Y vamos a comenzar con nuestra caja haciendo dos cortes, uno para el visor y otro para el lugar donde entra el sol ambos al mismo lado. Y da lo mismo si es que el visor está a la izquierda o a la derecha, eh, revisa cuál te queda más cómodo. Y nos va a quedar de esta forma, el lugar donde vamos a ver y la entrada de la luz. Ahora tengo que recortar el papel para que quede del mismo tamaño que el lado opuesto al que hicimos los cortes. Verifico si queda bien al interior y si no, lo recorto un poquito más. Y ahora que está lista la pantalla, la voy a pegar dentro de la caja. Y así nuestra caja está lista, ahora voy a cerrar la parte de arriba. Si tienen una caja de zapatos, le ponen solamente la tapa, pero acá yo tengo que cerrarla. Ahora hay que recortar un pedazo de papel aluminio para pegarlo en el lugar donde va a entrar la luz. Y nos debiera quedar así. Ahora todo lo que tenemos que hacer es una pequeña entrada de luz muy fina con un alfiler o aguja o algo similar. bueno, así de simple ya tenemos listo nuestro visor solar. ¿Cómo se utiliza? Muy simple, ponemos nuestro ojo en el visor y esta otra parte tiene que estar apuntando al sol. Lo que me gusta de este visor es que le estás dando la espalda al sol, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que lo mires sin querer. Recuerda usar bloqueador solar durante el eclipse y tomar mucha agua, porque vas a estar bajo el sol durante hartas horas. El tamaño de la proyección va a depender del largo de tu caja. Mientras más larga sea, más grande se va a proyectar el sol. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible proyectar el sol con un agujero tan pequeño? Este visor es básicamente lo que se conoce como una cámara estenopeica, o pinhole camera en inglés. Pero en vez de utilizar un papel fotográfico, ponemos este papel blanco para proyectar el sol. Lo que está ocurriendo es un fenómeno muy interesante, y que de hecho es la base para la fotografía moderna y también para el video, que es lo que estoy haciendo en este momento. De hecho, la palabra cámara viene del griego y en un principio significaba bóveda y luego pasó a denominar una habitación abovedada. La fotografía nació gracias a una habitación oscura, donde se hacía un pequeño agujero por donde entraba la luz y una imagen se proyectaba al otro lado, pero invertida. Lo que ocurre es lo siguiente. Si tenemos un agujero grande, varios rayos de luz ingresan proyectándose en varios lugares. Pero si achicamos el agujero, un rayo de luz tendrá solo una dirección, generando una imagen proyectada al revés. El agujero es lo que se conoce como apertura, al igual que en una cámara moderna. Y en nuestro ojo, la apertura está controlada por la pupila. A diferencia de una cámara fotográfica o de nuestro ojo, este visor no concentra la luz, no tiene aumento, por lo tanto el tamaño de la proyección va a depender solamente del largo de la caja. Si quieres proyectar el sol aún más grande, se pueden utilizar binoculares. Así que si te interesa que yo haga un tutorial de cómo fabricar un proyector solar usando binoculares, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y quiero invitarte a que compartas fotografías del proyector solar que hagas utilizando el hashtag casa y etiquetándome en redes sociales. Soy Astroblog en Instagram y Twitter. Y bueno, queridos astromonos, ese ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te entusiasmes para ir a ver el eclipse total de Sol. Nosotros nos encontramos en el próximo video.